Él es docente de marketing digital de la Universidad Internacional de La Rioja Híjole. Y viene a hablarnos acerca de un asunto que nos llama mucho la atención, ¿no? La generación Z, ya les vamos a contar quiénes son Confían más en los influencers que en los medios de comunicación tradicionales eh, Fernando, buenos días, bienvenido Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde España. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias ¿a, por aceptar esta invitación. Vamos a hablar acerca primero pues, de la generación Z. ¿Quiénes son? ¿Cómo se les divide? ¿Cómo se les reconoce? ¿Qué características tienen esta generación Z? La generación Z es el grupo el grupo generacional, o el grupo de personas, de chicos y chicas, que nacen ya en el siglo XXI, es decir, que nacen en torno al año 2000, uh -huh. de manera que a... Actualmente, pues estarían en torno a los 20, 21 años, ¿no? Ah, sí. Y es un grupo generacional que ya a día de hoy podemos eh, establecer algunas diferencias respecto a la generación millennial, que son las personas que nacían en torno al año 80, a la década de los 80 del siglo XX, y lógicamente a generaciones anteriores, como la denominada generación X, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la y, generación y, que hoy por hoy está dominando el mundo? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Los negocios, la gran mayoría de negocios, ¿A quién se dirigen? Bueno, eso es difícil, ¿no? Es difícil saber quién domina el mundo. Lógicamente, en estos momentos, pues la, la denominada generación X, que son las personas que están en la, en la mitad de los 40, pues tal vez, tal vez sean una parte importante en cuanto a el, el, la dirección de las empresas o la dirección okay. política, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Pues eh, algunos millennials, sobre todo millennials eh, tempranos, que se encuentran al frente también de empresas y de gobiernos, uh -huh. pero eh, cada vez son, y van a ser mucho más importantes uh -huh. los denominados centenial, que son esta generación que ahora mismo, pues bueno, ya han alcanzado la mayoría de edad. Fernando, ahora, ¿cuáles son los hitos que han marcado como esta tendencia para seguir sobre todo a influencers y que estas personas llamadas influencers generen justamente eso, influencia de manera súper marcada a nivel social, económica, política y demás? ¿Cuáles son esas características que han hecho que ellos sean el boom del momento? Sobre todo la capacidad que, que tiene un grupo hasta no hace demasiado tiempo eh, pues, pues, eh, con dificultades a la hora de trasladar su mensaje eh, a, a grandes masas, ¿no? a grandes grupos eh, seguramente si nosotros pensamos en hace eh, 20 o 25 años era complicado lanzar un mensaje y que ese mensaje mm -hmm. tuviera es. una trascendencia grande, sin embargo en estos momentos pues eh, cualquier persona eh, puede gracias a las, las tecnologías de la información y la comunicación lanzar ese mensaje y tener un gran número de, de seguidores o sea. y esto ha llevado a que eh, pues se haya ido generando un gran grupo de, de denominados influencers que no dejan de ser personas que tienen esa capacidad de llegar a otros con su mensaje y de trasladar unas ideas de forma un tanto diferente a lo que hasta ahora estaba establecido. O sea, en ese caso podríamos estar diciendo que las, la tecnología de una u otra forma le dio voz a esas personas que tal vez Exacto. no la tenían. Esa también tal se vez eh, hacer, ¿no? a esa gente que decía no, es que yo nunca, es que yo jamás, es que a mí tal vez nadie me quiere, pero probablemente a través de las redes y a través de, de de, estar detrás de una pantalla te hace sentir ¿no? más seguro. Absolutamente, ¿no? Pensad vosotros que estáis en, en un medio de comunicación, estáis en la radio, ¿no? Uh -huh. Y seguramente vuestro sueño cuando erais muy jovencitos era precisamente trabajar en la radio, ¿no? Y, y era difícil y vosotros sabéis lo, lo complicado que es acceder a ponerse delante de un micrófono y tener una audiencia. Uh -huh. eh, sin embargo, a día de hoy, pues cualquier persona que quiera transmitir lo que la le pasa por la cabeza, lo tiene realmente sencillo, incluso eh, dando o esquinando al mundo de la radio, por ejemplo, o del periodismo. No necesita más que empezar a eh, grabar o transmitir a través de eh, las distintas plataformas, como puede ser el YouTube, puede ser Instagram, puede ser TikTok, etc. Yo y recuerdo, esto pues, supone un reto, desde luego. Yo recuerdo que cuando era pequeño, bueno, 18, cuente, cuente una años... Historia, usted se le escucha bien a, a, a, a mí. Eh, si sí, sí, sí, actores eh, o actrices de Hollywood, por ejemplo, un Tom Cruise, un Nicole Kidman, una Nicole Kidman, decían algún mensaje, le creía, ¿no? Claro. Pero ahora, en cambio, pregunta a, los, a la generación Z Si cree un actor, una, una actriz de Hollywood Versus un Juan Pazurita Versus un Luisito Comunica Versus un influencer Le creen más tan... a ellos Porque son más humanos, tal vez más sí, sí, sí. cercanos más Porque cercanos a ellos ahí. se les puede escribir Y están ahí más cerca ¿Por qué pasa esto? Porque se parecen a nosotros hay una, hay una sensación de cercanía, ¿no? Y, y en ocasiones esa cercanía es real, en otras no tanto. Quiero decir que la relación con los influencers no siempre es tan cercana como uno podría llegar a pensar, pero eh, la, la apreciación del contacto a través de las redes sociales, de saber qué es lo que está ocurriendo con el influencer, de poder dirigirse directamente a él casi en tiempo real, hace que mmm, cambie la perspectiva, ¿no? Y evidentemente, como bien dices, pues eh, creíamos... A Hace pues, 25 años a lo mejor En los 30. que entonces eran los, los influencers no Porque un influencer no deja de ser Una persona que tiene la capacidad De influenciar a otros Quiere uh -huh. decir que siempre hemos tenido ese concepto Lo que ocurre es que a día de hoy Desde luego la, Las personas que tienen esa posibilidad Han variado, han cambiado Y ya no encajan con el concepto Del de famoso tradicional uh -huh. pero Ferna eh, no. Fernando, perdón favor, y, sí. y también en este tema eh, ¿Los influencers también ahora pueden convertirse o son los nuevos generadores de opinión de todas estas eh, generaciones nuevas? Eh, ¿Puede ser así también, Fernando? Sí, sin duda, y, y de hecho, pues ese es, un, eh, es algo que eh, algunos de los influencers pues más conocidos ¿no? y, y en cada país, pues lógicamente existen eh, distintos personajes que pueden tener esa, esa capacidad de llegar a la audiencia, eh, eh, tienen que enfrentarse a una, a una parte de algo que tal vez no se haya pensado tanto, y es la responsabilidad, porque cuando nosotros nos dirigimos a la audiencia, tenemos un, una responsabilidad de lo que decimos con nuestras palabras, lo que comunicamos, lo que trasladamos y posiblemente en, en estos momentos todavía esa idea de la responsabilidad que por otro lado sí que tienen los medios de comunicación a título individual muchos muchas personas que tienen una gran comunidad eh, a su alrededor pero no son del todo conscientes, no digo que todos, pero hay algunos que no son del todo conscientes de la importancia de su mensaje. Oye, Fernando, pero por ejemplo, ahora actualmente hay influencers y hay influencers, ¿no? O sea, hay absolutamente de todo. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Siento yo, no sé, por favor, a través de tu experiencia explicarnos, siento como que la gente se ha vuelto más cómoda. La gente se ha vuelto eh, como que con menos ganas de instruirse para encontrar la verdad también por sus propios medios y como que ha dejado de lado el hecho de, de aprender un poco más, de conocer un poco más, de ir a la fuente Lo real Lo que y el influencer, eso cree Exacto, punto, entonces o sea. eso como que de cierta forma, hemos también, no me, me debo incluir, en la ignorancia y en el facilismo de la información. Es una auténtica pena porque vivimos en una en una era de la cual podríamos estar muy muy orgullosos, Quiero decir, tenemos acceso a la, a la biblioteca de Alejandría en nuestras manos ¿no? y eso significa que podemos ir a la fuente, pero por desgracia uh, tienes razón la facilidad, la enorme facilidad de acceder a, a un mensaje que por otro lado suele coincidir con un mensaje que nosotros ya hemos asumido previamente hemos asumido, nos puede llevar, y, y aquí me incluyo, nos incluimos todos, a una falta de sentido crítico, algo que sería muy grave teniendo en estos momentos, como os digo, la posibilidad enorme de acceder a, a distintos medios, a distintas fuentes, y, y de poder contrastar, ¿no? que es algo que uh, resulta absolutamente fundamental para crearnos un, bueno, pues una, una idea, una visión crítica y, y, y lo más cercana a la realidad. De ahora, ahora, Fernando, eh, los medios de comunicación tradicionales, ¿qué debemos hacer? ¿Traer influencias e influencers a trabajar aquí o nosotros hacernos influencers para dar lo que quiere la gente ¿Qué hacemos? Es una es muy buena, claro. muy buena pregunta, pero no tiene una, una respuesta fácil. ¿no? Eh, yo creo que, un poco de las dos, las dos cosas, ¿no? creo que los medios de comunicación deben cambiar y afortunadamente lo están haciendo. Es decir, había una, una ruptura muy grande entre los medios de comunicación, sobre todo los más tradicionales, y su audiencia. Era el medio, el medio lanzaba el mensaje y la audiencia consumía ese mensaje, no eran meros receptores. Y una de las vías es precisamente generar el feedback de forma que la relación con la audiencia Sea mucho más cercana Esa es una, una parte ¿Otra parte? Bueno, pues eh, yo creo que también tiene algo que ver con la forma en la que comunican los influencers. Y en ese sentido nos pueden dar buenas lecciones, es decir, qué manera de comunicar... ¿Por, por qué una, una determinada persona está llegando tan bien a un determinado grupo de personas? Seguramente tenga que ver con la forma de comunicar. Uh -huh. Es verdad que en radio, por ejemplo, eh, solemos tener un bueno pues una, unas escaletas muy, muy cerradas, somos claro. muy... Limitado, Hacemos ¿no? las cosas de una manera muy muy organizada y, y, y bueno, pues eso es, es complicado. Los medios de comunicación están, estáis, estamos, yo también participo en uno de ellos, eh, abocados a, a un cambio o a tener realmente problemas. Es verdad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con, con la manera en cómo ahora vivimos, que es un poco, eh, parafraseando... Eh, que es como una época del caos, que y todo más puede rápido, pasar, no, todo y, más rápido. y eso también es una manera donde la comunicación está de una u otra manera eh, ubicada, y entonces quizás la manera donde antes consumíamos los medios de comunicación, que salía la persona con un traje, con, con corbata, bien vestido, y a él le creíamos, pero ahora... Es como más informal sale con Tiene pelo que ver largo, muchísimo también Pelo blanco, despeinado. pelo largo, peinado, camisa negra Así como Fernando, sale así que Es que ahora realmente como que Eso no tiene casi nada que ver, ¿no? con que Como vistas, sino más bien cómo piensas Y cómo te manejes en un medio Y cómo sobre todo llegues a la audiencia De una, de una manera que tenga credibilidad Y sobre todo que sea inteligente Y que también te debe hacia el debate, ¿no? Considero uh -huh. yo, no sé ¿no? Y entre más natural, pega mejor Claro, sí, y ahí es el sí. tema de, de cómo se va construyendo Esto de la credibilidad que se la tenía en los medios de comunicación Y ahora, ¿cómo la van tomando también? ¿Cómo se la va formando en los influencers, Fernando? Sí, nosotros podemos ver Cuando cuando analizamos, por norma general La mayoría de los, de los influencers, ya sean chicas Ya sean chicos, suelen ser gente bastante joven Y gente que, que habla O que comunica que se pone delante del micrófono, delante de una cámara de una manera absolutamente natural eh, con todos sus errores fijaros, en los medios de comunicación una de las cosas que se ha penalizado siempre eran los errores, uh -huh. la dicción sí. tenía que ser absolutamente Correcto. correcta el minutaje perfecto y sin embargo cuando una persona se pone delante de TikTok y comunica no está pensando en si me he equivocado, si me he trabado si he dicho incluso claro, una no, barbaridad Nada, uh -huh. lo lanzan y punto eh, son, son, son nuevos códigos, son nuevas formas de, del mundo de la comunicación con la que pues, con las que vamos a tener que vivir. Es Fernando, verdad, ¿no? ahora en ese caso, por ejemplo, ¿tú qué consejos les darías a la audiencia en general para que puedan tal vez consumir lo más positivo o cosas que realmente le puedan aportar? Discernir. ¿Y que pueda, de qué manera tú crees que puedan discernir? ¿Cómo le aconsejas? ¿Qué cositas tú crees que se deben tomar en cuenta antes de seguir a un influencer o catalogarlo como influencer? Pues, eh, a ver, esto es complicado, ¿no? Porque, porque lógicamente yo creo que, que tiene que ver con también con la formación de uno, tiene que ver con nuestro entorno, muchas Muy veces bueno. nuestro entorno bueno. familiar, es decir um, eh, escucha visualiza, sigue a quien te, con, te convenza lo que está diciendo, pero siempre intentemos, sobre todo en nuestro entorno, eh, trasladar a, a todos nuestros amigos o familiares busca otras opiniones, busca otras opiniones porque eh, da igual el influencer al que sigas, o el grupo de influencers al que sigas, pero no deja de ser una opinión, con los medios de comunicación ocurre algo parecido, ¿no? yo creo que, que todos somos conscientes de, bueno, pues habrá algún medio que siga una línea editorial muy cercana a lo que a ti te puede interesar, pero a mayor eh, espectro, mayores posibilidades de mm -hmm. tener una información más correcta. Completo, Perfecto. Excelente. Fernando, eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo estás en redes sociales para que la gente pueda seguirte y conocer un poco más de ti y tu opinión? Pues es fácil encontrarme, es muy sencillo porque a día de hoy buscando en Google Fernando Checa es, es sencillo, pero bueno, en cualquier caso, en el LinkedIn eh, mi perfil es... F Checa, eh, lo uso de manera profesional, es una red en la que eh, publico cuestiones relacionadas con el ámbito profesional, en Twitter es verdad que he bajado un tanto el pistón, pero soy Fernando Checa y llevo pues utilizándolo desde que se abrió la, la red y en Instagram, de forma absolutamente personal, pero con la red abierta también Fernando Checa, así que esas son las tres redes que yo utilizo de manera masiva, luego hay otras pero ya las utilizo más de una forma no te eh, personal o en no profesional No te encuentro en Instagram, quería hacer Fernando, <risa> Checa y creo, creo que es Fernando Checa todo junto. Ah, todo junto ya, lo que pasa es que, que eh, apareceré con los pelos muy largos o más bien con el pelo suelto. Ahora mismo nos vemos con una coleta, pero eh, es de una manera o es una red que uso como os puedo decir de una forma muy Echa, personal. Perfecto. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por tu Echa tiempo y por esta información muy importante. ¿eh? Un gusto. Gracias. Ha sido un placer para mí estar con vosotros Un abrazo grande Gracias, es vale, el Magíster tío. Fernando Checa Él es docente de Marketing Digital de la Universidad <risa> Internacional de La Rioja Hablando acerca de esto, ¿no? De la generación Z, pues confía más en los influencers Que en los mismos medios de comunicación, oiga, ¿no? Bueno, voy a ser, ¿cómo ser mi cambiar? influencer, ¿no? Ya no nos no cree. Creña. Bueno, está bien, ya parecemos políticos nosotros, ¿no? Debería ser Bueno, vamos a ver, una pausa para comerciales no, Rezo chino. enseguida con el gallinero de los hijos de la madre tierra Aquí es lo más viral de lo viral Alvarito tiene una historia, hay que contarnos todo Y usted quiero que opine que comente todo en el gallinero de los hijos de la madre tierra no Gracias. le cambien mi nombre es Cristian Bonifaz en todas partes Texas no, bueno, ya venimos con mucho más por pues favor, no se conecten ¿ah? Aló, menos un punto <risa>